Hola de nuevo. En esta oportunidad nos enfocaremos en los tipos de variable. En investigación cuantitativa, recordemos, aquella que se basa en los datos, existen dos tipos principales de variables. La variable independiente, que es la variable de predicción, como indica su nombre, es aquella cuyo valor no depende del de otra variable en la situación concreta del estudio. La variable dependiente es la variable que se espera que cambie cada vez que cambia la variable independiente, ya que depende de ella. También se le conoce como la variable de respuesta. En el diseño de políticas, la variable dependiente es el caso estudiado, el cual se espera que cambie cada vez que la variable independiente se modifica. Te doy algunos ejemplos. Al medir el efecto de la educación en el bienestar social, tenemos como variable independiente las inversiones para aumentar el acceso a la educación en la primera infancia. Estas inversiones pueden proporcionar un retorno público anual medible en forma de crecimiento de la riqueza, mejores pronósticos de salud y un menor nivel de delincuencia, siendo estas últimas nuestras variables dependientes. Te doy otro ejemplo. Se prevé que los programas sociales y de salud diseñados para reducir el embarazo adolescente, que serían nuestras variables independientes, disminuyan la tasa de delitos graves a largo plazo, nuestra variable dependiente. Un último ejemplo. En el caso de la gripe aviar que hemos visto en el árbol de problemas, el trabajo intersectorial, que es la variable independiente, influye en el nivel de preparación para la prevención de la gripe, que es la variable dependiente. Pero además las variables independientes y dependientes existen otros tipos de variables con las que debemos familiarizarnos que son las variables intervinientes, las variables de control y las variables de confusión. Las variables intervinientes surgen donde las variables independientes y dependientes se relacionan entre ellas, pero indirectamente. En otras palabras, no tienen una conexión directa, sino que se relacionan a través precisamente de la o las variables intervinientes. Por ejemplo, puede ser posible mostrar que cuanto más tiempo le dediques a este curso, variable independiente, más aprenderás, variable dependiente. Pero si además estás más motivado, variable interviniente, aprenderás más. Otro tipo de variables son las variables de control, que se utilizan en entornos experimentales para probar los efectos de las variables independientes. Refiere a aquellas variables independientes que no forman parte del experimento, pero que pueden influenciar los resultados del estudio si no se controlan. Controlar refiere a mantener sus valores constantes, evitando que cambien durante el proceso y poder así identificar el cambio producido por la variable independiente. Un ejemplo podría ser el de un experimento para estudiar la relación entre el estado civil de mujeres con menores ingresos y su nivel de inserción laboral. Si no controlamos variables como la edad de las mujeres o su nivel educativo, Nuestras conclusiones sobre la influencia del estado civil de dichas mujeres en relación con su inserción laboral podrían ser inadecuadas, ya que una mujer con un mayor nivel educativo tendría mayores oportunidades de encontrar trabajo que una con un nivel menor, cualquiera que sea su estado civil. En la elaboración de políticas esto es importante porque en el mundo real, muchas variables independientes diferentes pueden tener efecto sobre una variable dependiente o un resultado deseado para una política implementada. Y por eso, precisamente, es que hay que controlarlas. Nos permiten aislar diversas variables independientes para comprender mejor su impacto en las variables dependientes. Y por último, tenemos las variables de confusión, que son variables extrínsecas al experimento en sí, que no han sido foco de la investigación, pero que pueden influir tanto en las variables independientes como en las dependientes en una relación causal y por eso mismo deben ser identificadas y tenidas en cuenta durante el proceso. Es decir, mientras en el, curso de, en el curso de una investigación es posible mostrar una relación entre una variable independiente y una variable dependiente, el tener en cuenta una variable de confusión puede ayudar a ilustrar un mejor ajuste y justificar la relación entre las variables analizadas. Identificar y comprender las variables de confusión es importante porque su exclusión puede afectar los resultados previstos de una política. Te doy como ejemplo donde existe la variable de confusión. Se trata de un caso en el cual los investigadores médicos podrían encontrar que las personas que toman el medicamento X tienen una menor probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas que la población en general. Pero no han tomado en cuenta que su estudio excluyó principalmente a los no fumadores, lo que podría haber tenido un efecto concreto en los resultados de la investigación. Un método frecuente para ayudar a controlar las variables de confusión consiste en realizar estudios aleatorios, para generar datos a partir de casos que reflejen mejor la población en general. En promedio, como hemos visto en el caso de las encuestas.